Voy caminando solitario voy caminando solitario yeah. voy caminando solitario uh. voy caminando solitario, uh. voy, caminando solitario. Uh. voy caminando solitario voy perdido dentro del barrio pero eso no me importa mami tengo mi rosario pa' fumar aquí no tenemos un horario no aprendemos en hora fija pero lo hacemos a diario Luchando para no vivir de un fucking celular Y pa' salirme del acuario en donde estamos encerrados Metiéndome una puta droga en la cabeza para quitarme la pereza y porque me siento estresado Y que chica el amor a mí no me interesa Solo busco mi grandeza pa' no estar desesperado Poco trabado, poco volado, poco alocado. Difícil es que me ve enamorado En mi mochila cargando el prensado Querían flow, les traje del pesado uh. Voy caminando solitario voy yeah, caminando uh, yeah. Voy caminando solitario, uh, yeah, ey. Voy caminando solitario yeah. Ey. voy caminando solitario.